Hola ¿cómo están? Un día más por acá en la dorada. Hice el primer día de trabajo, ya tengo todo listo, lo okay. que bueno, las bombas, cositas para el sonido, bueno, esto sí, en esta sí la ropa que se queda, ya tengo todo todo listo. En este momento les voy mostrando cómo es a trabajar en logística, pero sí me tocó en este lugar. Lógicamente no es solo aquí, sino también donde yo vivo, bueno, varios municipios, barrios, corregimientos que toca desde que esté esta tienda. Así que nada, los invito a que me acompañen, vean todo el video y vamos a ver cómo nos va hoy. Muy buenas chicos, bienvenidos. Les voy a mostrar cómo es trabajar día a día en el Ara en estos momentos. Voy a mostrarles algo aprovechando que ni tanta gente, como es, como era la tienda y demás. Y sí que esperen y les muestro cómo es. Bueno, algo que les quería comentar es que normalmente para entregar este tipo de bolsa utilizables hay que llenar este tipo de formato. Aquí, pues en este momento, tengo aquí al compañero Joselín, que le digo Joselito, que Joselín el nombre como raro, enfoca cámara ahí está. Entonces, normalmente está llenando, les voy a mostrando fotos de cómo es. Por aquí tenemos a la compañera Ruby que le está ayudando aquí al compañero Juan. Ellos deben de ordenar todo esto. Esto es una sección de carne frías. Ellos pues son personas muy eficientes, personal altamente calificado. Por eso es que los han elegido para realizar esta actividad. Porque no hay otro en la tienda que lo haga también como ellos. Al el compañero José Lín, le pusieron encargado a tomar la temperatura de gel antibacterial. Tranquilo José Lin, esto no va para ningún canal de YouTube. Ja, ja. No tiras, esto va solo para, para interno a Ocelito, tranquilo Chao, despídense, chao, chao para, De Ara para el mundo, chao Básicamente esta es la tienda de Ara chicos momento hay que hacer varias actividades Vamos a ver cómo nos va Algo que se destaca de este tipo de tiendas es que hay muy buenos precios Hay muy buenos productos, eh, productos nacionales, productos importados Productos de marca propia o sea, hay muy buenas cosas. La verdad, en este tipo de tiendas se puede encontrar absolutamente de todo. La verdad que me ha gustado trabajar con este tipo de tiendas. y tipo logística. Es muy bueno. Se puede encontrar mucha variedad, chicos. Es impresionante, la verdad. Todo, todo lo que... Así que sí, sí puedo recomendar esta tienda. Yo sé que no me están pagando por hacerlo, pero puedo recomendarla. Muy buena. Así que, bueno, seguiremos dándole el día a día. Por aquí tenemos al compañero Jocelyn entregando las bolsas. Muy, muy juicioso. Ahí está la vecina disfrutando...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 Bueno Alfonso, cuéntenos qué se siente con tiendas haber ganado en este momento. Eh, una satisfacción, porque es una aproximación del, del, del de precio. Sí. Que hace. Claro, me siento contento de haber ganado con ARA. Bueno gracias, Alfonso, gracias. ya le vamos a entregar la ancheta, aquí está. Gracias. Permítame regálenos unos datos. Aquí nos también nos regalan a foticos, que la disfrute. Sí. Ancheta muy completa. Y gratis lo mejor. Estamos inflando la guacamaya, así se ve totalmente, bueno, casi totalmente desinflada, desnutrida. Aquí fue donde yo inicié trabajando con tiendas ahora. Dentro un bicho de estos. Aquí está nuestro compañero Joselito. Por aquí adentro creo que lo podrán notar. Salud. Eh? Hola. Ya casi estamos a ir saliendo, vamos Joselito. Tiene las patas una gotica chuecas, pero bueno, importante es que sirve. ¿Cómo se siente dentro de ese bicho, celito. ¿Qué tal la, la experiencia? Inolvidable, No vamos. Bueno, espérenme ahí, espérenme ahí. No me vaya. Aquí está nuestra guacamaya de tiendas Ara. Vamos a ver cuánta clientela tra traemos con este bicharraco. Esta es la vecina mirando el bicho. De ara para el mundo, vecina. Nos vamos, celito. Vecinos, y a esta hora llega nuestra mascota, la guacamaya, tiendas Ara, para que venga, se tome fotos con ella, la carici, le toque el pico y mucho más. Vecinos, vengan, traigan a su niño en este precioso momento para que se tome una foto totalmente gratis con nuestra mascota, la guacamaya, tiendas Ara. Vecinos, venga, no sean tímidos, acerquen a sus niños en este momento para que se pueda tomar la foto con nuestra mascota, la guacamaya. Se <música> no lo guacamaya. es nuestra guacamaya yo nuevamente cuando inicié estaba ahí ahorita ya no me toca y me toca por pues, el micrófono pero igual forma pues ahorita creo que me va a meter un rato hasta nuestro compañero y todo muy muy bueno momento a entrar nuestra guacamaya varias personas quedaron esperándola porque querían estar más tiempo con ella pero bueno ya el tiempo se nos ha agotado amar cómo está joselito después de esta tanda bailarina de guacamaya no Joselito amar cómo está Bueno, ¿qué tal la experiencia, Oselito? Cuéntela para arriba y el mundo. Todo muy bien, la gente muy animada. A menos no le pegan como a mí, no me pegaban, hasta me trataban de tirarme, pero bueno, pues se ido aquí. Yo me voy a meter esta tarde, vamos a ver cómo nos va a ir. Bueno chicos, este es el hotel que estaré en esta noche. Voy a cambiarme pues por lo sucedido, eso tan extraño que me ha ocurrido, actividad paranormal por decirlo así Vamos a ver una vez ingresemos, estaremos dando detallitos y mucho más Me esta tarde, vamos a ver que va a ir Que estaré en esta noche, voy a cambiarme pues Ya estamos esperando para el nuevo sorteo de esta ancheta. ya está toda la gente aquí muy entusiasmada, muy contento De Ara para el mundo uh, Aquí tenemos nuestra mascota la guacamaya tiendas Ara nuestro personal altamente calificado para resolver todas las dudas. El mejor personal de tiendas Ara. Y la guacamaya que no puede faltar. A ver, mueva el pico. Mueva al la ala. Aletie. Aletie. Eso. Y la guacamaya puede faltar. Mueve al pico. Mueva al la ala. Ale, tie. Aletie Eso <risa> Y la guacamata Puede faltar Al pico Yo también no, Estaban 50 y... Perdón, estaban 60 Y 65 Uy, uh, ese rato no, no hago esto sí. así la vista que yo tengo muy limitada así es como se ve dentro de este bicho y hace mucho tiempo no me lo colocaba así que está difícil mover las, las patas así la vista que yo tengo muy limitada así es y bueno chicos, vamos a dejar hasta por aquí este vlog de cómo fue trabajar, pues normalmente en lo que yo realizo, aunque no solo me dedico a esta tienda, me dedico a algunas otras cositas, pero pues muy esporádicamente me disculparán chicos, si notaron que habían unas partes como cortadas, les cuento qué sucedió, mi micro SD me mi ha molestado, tuve que recuperar estos videos, uno no los pude recuperar, por eso nos quedaron recortados como este pedacito este último fragmento, chicos, de verdad discúlpenme se me han perdido gran parte de material, he podido pues dar lo que me He podido, lo subo porque quiero que vean cómo es que yo realmente me desempeño. De verdad, pues pido disculpas, voy a tener más cuidado. No sé qué ha ocurrido con mi, mi micro SD que me ha borrado fotos y videos de un momento a otro. Pero bueno, chicos, por favor, síganme apoyando. Aunque quedan, si no estoy mal, dos blogs por subir. Así que por favor, muy atentos, dale like al video. Por favor, suscríbanse que me ayudan bastante. Y bueno, hasta la próxima, bye bye.